Eh, del pollo. Pero bueno, mientras tanto, vámonos a las efemérides, señores. Vamos a ver qué ocurrió un día como hoy, 29 de enero. Hoy es día del trabajador social y un día como hoy, en 1802, llega a Samaná una escuadra francesa con 21 mil hombres bajo el mando de Víctor Emmanuel Leclerc, cuñado de Napoleón Bonaparte, para someter la isla de Santo Domingo al dominio francés. Un día como hoy, en 1840, Nace en Puerto Plata el abogado, pintor y político y de Alfonso Mella Brea, quien fue gobernador de esa provincia en el 1874. En el 2006, un día como hoy, los eternos rivales de la política dominicana, los partidos Reformista social cristiano PRSC y revolucionario dominicano PRD acuerdan ir aliados en 26 de las 31 provincias y el Distrito Nacional, en las elecciones congresuales y municipales del 16 de mayo de ese año. Todo eso ocurrió un día como hoy en esas fechas ya indicadas. Bien amigos, habíamos hablado de la entrevista que tenemos con José Luis Villar y precisamente aquí está José Luis. Buenos días, José Luis. ¿Cómo está? ¿Cómo andas? Muy buenos días a todos ustedes. Y amado, Francis. Sí, muchas gracias. todo el público. Buenos días, eh, José Luis. Es, un placer tenerte aquí. Gracias. Bueno. Gracias por la invitación. Mira, el tema de la... Durante la pandemia, todo el mundo tenía el temor de que las cosas se dispararan. Hubo algún tipo de control, más o menos, ¿verdad? Pero en los últimos meses, eh, sobre todo el pollo, que es una comida muy... Muy dominicana, muy, dominicana este. muy común, que ha ido sustituyendo la carne de res en el plato tradicional, que es lo que llaman la bandera nacional. Sí. Lo ha ido sustituyendo. Pero, en definitiva, ha habido un aumento de precios que parece ser desproporcionado. ¿Qué está pasando en ese mundo eh, comercial relativo al, a la avicultura? Adelante, José Luis. Sí, gracias. Eh, no, es natural. Eh, como ustedes sabrán, eh, hemos venido con el país a principio de año, o sea, la, el consumo nacional era de unos 18 millones de pollos mensual, tomando en cuenta lo que es eh, turismo y población. Siempre la el ADA, la Asociación Dominicana de Agricultura, eh, tiene controlado a través de sus reproductoras la producción de carne en base a esa en base a ese consumo y también en base a costumbres eh, dominicanas, por ejemplo, como ahora en los meses de cuarentena, ahora de, de Semana Santa, que hay muchas personas por costumbre que eh, consumo hay esos meses que bajan. Disculpe, eh, José Luis, usted dice 18 millones de pollos diarios a nivel no, nacional. No, no, no, mensual. Mensual. Es el, ese era el, el consumo mensual cuando estaba... Eh, eh, tomando en cuenta lo que es turismo y consumo nacional. Es decir, lo que se consume en, el, en, la, en la hotelería. Eh, en, en tiempo de no pandemia. Uh -huh. sí, sí. En Normal. tiempo de no pandemia. Claro, eso es una aclaración varias. En tiempo Normal. de no pandemia. Automáticamente cuando eh, eh, vivimos la pandemia, pues se dio la situación de que muchos productores eh, eh, con una producción montada en base a ese consumo eh, Cerrando de repente hoteles, restaurantes, ¿qué trae? Eso trae una situación, sí. una debacle que, hace, que fue para el, para el país, para el mundo, en toda la producción a nivel nacional. No solamente en pollo, en todo lo que es producción. Pero en pollo es eh, catastrófico. Yo, por ejemplo, lo puedo citar en el caso mío con un pequeño productor de 150 mil pollos. Tenía 150 mil pollos en granja en ese momento, cuando cerraron todo. Uh -huh. Y me tomó, por ejemplo... Pollo que a los 40 días que están de término de saque, tenía todavía a los 90 días y a los 100 días con pollo de granja todavía. O sea que fue una situación difícil con pollo o de... Cuando, de, ¿y con, pollo de eso... con pollo de 9 libras, de ah, 10 libras, porque, sí. porque no había a quién colocárselo en el mercado. y es es una decir, situación que aumentaron difícil. de peso y de todo. Claro, porque sí. no había dónde colocarlo. Esa situación eh, eh, se hizo ponderar a la helada que Empezar entonces a calcular y reducir la producción, la producción en base al consumo. Realmente. Y se si ha habido siempre ese trabajo de la en combinación con las autoridades del de, de de Ministerio de Agricultura que controlan la producción, controlan las incubadoras para, para, para tener ese control. Eh, en el segundo semestre ya del año empezó ya con un control más eh, de acuerdo a medida que se iban con ciertas situaciones, porque realmente ustedes sabrán que hemos venido, eh, el gobierno ha estado a través de las limitaciones de, de tiempo, de horario, eh, donde algunos negocios se, se abrían, se, aumenta, se quitaban los horarios, aumentaba el consumo, luego otra vez reducían los horarios, vuelve el consumo y eso trae, traía, ese va y vende horarios, sí. eh, trae situaciones eh, en el sector también difíciles. Bien. Eh, luego, los precios siempre se mantuvieron entre los, entre, los 30, entre los 30, 28, 30, 32 pesos en granja. Y llegando al consumidor a los 48 pesos, 50 pesos, carne fresca, o sea, carne fresca, no carne procesada, porque la carne procesada sí. ya llega a ese sector a otro precio porque tiene un costo. Sí, de correcto. Ya que se retira la visera de un, de un, de, de un 20 a un 30% y prácticamente la gran empresa procesadora también están, eh, tienen estándares en sus precios ellos tratan de, de concertar con los productores fijar precios para poder fijar precios con los el precio el precio del pollo José Luis está ahora elevado ¿cuál es la razón que qué lo está provocando mira eh, prácticamente ¿De ¿cuánto tú, está en granja y después la razón. Usted dijo que estaba 30 y 30 no, años. Tre... Oh, no, ahora mismo está en granja entre los 38 pesos y 40 pesos. ¿38, 38, 40, 38 39 ahora. pesos. 38, 39. ¿Eso es, vivo o Eso es pollo en granja, pollo fresco. Sí. Vivo. Vivo. vivo. Vivo en granja. En granja. ¿Y ¿a cómo le está llegando entonces al consumidor final? No, realmente hay una cadena de distribución, todo depende de donde, donde, al, al mercado donde vaya. Pero prácticamente no hay razón de que esté a, Eso a 60. En San Francisco, vamos a suponer... No, ahí no, en todo, país, en, todo en todo el país, hombre, en todo el país. En todo el, el, el país, no el pollo tú lo coges aquí a 38 pesos, aquí, y, y, y se va a Baní, no tengo clientes que viene de Baní aquí a buscar pollo, y allá lo van a vender, tienen, ellos le pondrán su costo. Correcto. Y depende de la cadena de distribución donde vaya, porque hay varias cadenas de distribución, y dónde vas a llegar, o sea, va, puede llegar entre los 50, eh, hasta los 60, hay otros que marca con otros márgenes y por eso se ve esas esa distorsiones de precios. Ahora eh, mismo, en eh, tu, tu percepción, ¿es la tendencia a la alza o a mantenerse a donde está o a bajar? Bueno, de acuerdo a la situación, nosotros los productores a nivel nacional sí. o mundial, se ha registrado unas alza en los costos de la materia prima. Eh, para la producción de, de aves y todo, todo, lo que, eh, todo lo que es la producción de carne. Eh, por todo en el maíz y la soya, uh -huh. que eso es lo esencial para, para uno poder producir. Por ejemplo, la soya, eh, que se usa un 35-40%, uh -huh. y el maíz eh, un 60%, eh, un 65%. Ah, hemos registrado alza eh, a nivel mundial. De un 60 a un 67%. Por ejemplo, es mucho. maíz, por ejemplo, que en noviembre todavía eh, lo estábamos no consumiendo porque ya lo habían cerrado con, cerrado eh, de, del mes 6, eh, a principios de ese semestre, que nos salía a 8,90 de dólares el quintal, puesto en. En, eh, en, en, en, en No puesto en nuestra. En, Ay, en, la, en la granja, granja. En la granja. Realmente a 8,90 le salía al productor. Al, al mediano y grande productor, 10 dólares, ahora se anda anda por los 14, 25 hasta 1450 50 dólares. Soya, la harina soña. de soya, que por ejemplo la consumía, no, la, la compraba, no, no salía, a la distribuía no, entre los 18 dólares, hoy está a 27, 27 27.70 del costo, por los 28 dólares. Y es una situación que también se encadena, que sube los costos. Claro. Y es evidente que no pueden bajar y eh, eh, porque si bajan, si, si, si se aumenta la producción, se descontrola la producción, eh, y qué es lo que se da otras veces, que mandan más, más que las incubadoras. No había un control de las incubadoras y se producía más pollo, pues se daba lo que se daba, que había más carne, que y lo que, lo que había viene el, el control que el precio de, se iba se deprimía. a se deprimía hasta 10 pesos y 14 pesos. Y eso traducía en quiebra de muchos productores. Sí, una, una, una pregunta. De acuerdo a tu conocimiento, ¿es correcto que el pollo que está a, lo, en, en, a los 30 y 38, creo que dijiste. 38 pesos que, en grana. Exacto. Sí. Llegue al consumidor en 70, tomando en consideración los costos. No, de, es un abuso. Que, que hay mí. en el medio de la cadena de distribución. ¿O está exagerado el precio? Que sería interesante la respuesta. Eh, Fíjate, prácticamente sabe que el pollo se compra vivo en granja y a usted retirarle las vísceras eh, que tiene, eh, que tenga un, de, un ven, de lo que es pluma, pata, peso, sí. eh, puede va, tiene un, unos costos de un 20 a un 30%. Sí. Eh, más la cadena de distribución, porque va a depender de la cadena de distribución que haya entre el productor y el consumidor. Entonces eso es lo que hay que controlar, esa cadena. Y ahí prácticamente ahora mismo el, el, el gobierno. Se puede decir que no hay control entonces. Sí, en sí, eso? puede haber control, claro que sí. Porque hay distribuidores que no especulan. Lo que pasa es que el productor tiene que, el consumidor tiene que llegar hasta llegar. Ahí debería de entrar, eh, José Luis, debería de entrar Pro Consumidor, en esa parte. Que Exacto. Tú, que tú bueno, eh, para eh, controlar un poco el tema. Porque eh, fíjate, no se lo están ganando ellos, los no, productores. No, no, no, la, la, no, la cadena de distribución es la, la, la fuerte, porque realmente la, la, la, lo es lo mismo par... que pasa con lo que pero venden. Con, en, estaciones de combustible oye, tienen un precio fijo, oye, lo que pero los intermediarios para aquí. llegar hasta ahí son los que se ganan. El, el, el, oye, lo que José Luis está planteando ahí es que el que, el que, no, el que el que no produce el pollo, o sea, el que no lo trabaja para poderlo poner en, a la venta, gana más que el que claro, hace. Claro, gana Entonces, más que el que ¿Cómo que no tiene sentido? Hay una cadena de distribución, porque oye, ¿qué pasa? El pollo, <risa> el del productor, exacto. Lo, el productor lo compra, lo, lo, le, el, el, nosotros lo producimos. Llega el, el distribuidor mayor, mayoritario, uh -huh. que lo busca a la granja, eso lo distribuye a otro, a otro, a otro, a un matadero que sí. lo procesa. Okay. Ese matadero distribuye a otros, a otros distribuidores, que son los que lo llevan a ya, procesado, y, que, que ¿Y cada colomado, uno, cada uno, el colmado también, el cada uno en, en cada en cada stand <risa> le van poniendo <risa> sus <risa> márgenes claro. y eso, y sus costos. Y eso es lo que va llegando, de acuerdo a donde llegue, que llegue. Ahora, hay puntos que Solamente la, cuando se acorta la, la cadena de distribución es que puede llegar a mejor costo. Por Mira. ejemplo, ahora mismo eh, se llegó un acuerdo, ustedes uh -huh. están, donde el gobierno, iba un acuerdo con el ADA, donde prácticamente se estableció, fue este domingo, y eh, con el gobierno y lo, lo, la asociación de, de, de agricultores, donde acordaron, eh, el gobierno subsidiaron. 4 millones de, de libras de pollo Que es una gran ayuda claro. Para la población Que equivale a 4 millones De libras de pollo que Más o menos un millón de pollo De 4 libras más, más o menos Más o menos Donde ese pollo eh, Va a ser eh, Va a ser comprado a las plantas procesadoras Un pollo procesado ya con la vísceras retiradas Donde es evidente Que ellos no tienen tampoco gran margen Porque a 50 pesos lo van a vender y el gobierno lo va a subsidiar eh, si sale 200 pesos y se va a vender a 125 pesos. Y las Así. cadenas, y las, las, las plantas procesadoras van a aportar los, eh, sus camiones refrigerados para ayudar y llegar a los puntos vulnerables. Para, para el para distribuir. Pero el punto del, de la, del precio está en la cadena de distribución. Eso Así es lo que realmente... El año pasado, eh, o, a principio del ante, o a finales del antepasado, se dio en la República Dominicana un virus dentro de, lo, de los pollos, lo que la, los campesinos llaman el seco. Ah, bien. ¿Te recuerdas? Sí, sí. Fue a principios del 2021, de, del 2020, perdón, o finales del 19. Yo recuerdo que nosotros aquí le hicimos una entrevista al encargado de salud animal de aquí de, de Agricultura. Y él no decía que el problema estaba en el laboratorio. En aquel momento se dijo que no se pudo enfrentar esa pandemia dentro de, lo, de los pollos, que mató muchísimos pollos, sobre todo esas granjas familiares de los campos, de los campesinos y eso. Porque el laboratorio no estaba produciendo la vacuna, que había un problema. Ese, ¿Esa situación continúa en, eh, eh, con relación al laboratorio eh, que fabrica las vacunas para ese tipo de enfermedades de los animales o... Todavía permanece la situación o ha cambiado porque hace un par de días me dijo un campesino que había escuchado que ya que había vuelto el, el mismo mal y los pollos se estaban muriendo. No, mira, eso, esos casos son típicos que se dan y son ciclos que se dan en, en la crianza de, de ave de patio. ¿De aves de patio? Aves de patio, exacto, okay. son aves de patio no, no, no, prácticamente porque es otra variedad de, de aves okay. Ya okay. que son inmunes, esas aves de patio son inmunes a enfermedades Y realmente no tienen el cuidado que se tiene con las aves eh, Con esta variedad de aves que es la que producimos nosotros para Que, que es diferente y eso no, no afectó en ese sentido Aquella vez se dio la situación, eh, llegó eh, rápido donde no hay no estaban las vacunas eh, para enfrentar la situación y, sí. y eso se dio esa situación por eso es cíclico y muchas veces dan y también en, en el sector avícola hay muchas enfermedades como un borne o que ya están que, y van y siguen apareciendo pero son combatidas mediante vacunas y hay, sí, siempre se establecen foros internacionales, se van controlando y educando a los productores Entonces, controlar. en definitiva Estamos en tiempo que se conserva la producción de pollo. Es decir, no vamos a tener crisis ni de, no. de falta de pollo ni nada. Lo único que está bien caro y que hay que reducir el, la intermediación. Eso realmente, claro, ello hay pollo suficiente. Y realmente la producción eh, eh, hay una, una se está produciendo de acuerdo a la... A la, a la a la, al consumo. Se está produciendo sí, sí, sí. La, lo, en la se está las incubaciones de la producción, eh, se está, está llevando al mercado de acuerdo, ponderá de acuerdo al, al, al consumo nacional. Dice y Raquel la, y, la y la y la, y la, y la, la planta están llenas de José Luis, inventarios altos. Raquel de este Tenares nos escribe en el WhatsApp y dice que allá en Tenares está a 65 y a 70 eh, la libra de pollo que ella compró ayer y. Margarita Guzmán, desde aquí de San Francisco, dice que la está comprando a 72 pesos la libra. Esos son, oh. los, precios, esos son los precios promedios. 70 sí, pesos es, la libra de esos pollo. Esos son, son los precios promedios. Si tú analizas, un pollo que se compra en granja, a 38 pesos. Uh -huh. O hay otro que lo, compra, o lo tenga que comprar a 40. 38, 39. Eh, más se le retira la víscera. Más la cadena de distribución donde llegue, dependiendo de ya lo comprará. O si va directamente por el precio, si, va a, si, hay una, si, hay, si la cadena de distribución uh -huh. es menor, puede comprar pollos a $65 pesos, que ese debe ser el precio. Pero es que hay algo que no me cuadra. En enero del año 2020, ¿verdad? Sí, sí. ¿A cómo se vendía el pollo aproximadamente? No, el, eh, el pollo estaba en, el, en granja a $27, $28, $27. 20... Porque el costo de producción, para que tenga una idea, ¿Vamos en, ese, a 30 en ese momento pesos. Entonces, el subió... costo de producción. El costo de producción de una libra de carne de pollo. Sí. En ese tiempo estaba ah, por los 25 y 26 pesos. Pero muy bien. Se estaba vendiendo a 28 y 30. Vamos a llevar eso a, a 30 pesos. Se estaba vendiendo a 42, 43 en el mercado, 45 pesos. Entonces subió 8 pesos en producción y sube ¿cuánto? ¿Casi no. 30 pesos en, en.? No, no, no, no, no. no. Por 8 pesos, no, no. Sí, porque si usted me dice, por ejemplo. Eh, que es, lo que yo, es lo que yo quiero entender. 180. Si usted me dice que estaba a 28 pesos. Eh, 38, 30 en la granja, en, granja. en enero allá atrás, ¿verdad? Sí, cuando enero no enero había pandemia primero. y ahora está 38 pesos, estamos hablando de 10, no, de 10 en, pesos en enero, cuando arrancó la pandemia y arrancó la crisis, el pollo se vio una situación que estaba a 14 pesos en granja en granja, estaban los productores quebrados Sí, sí. pero entonces si sube, es, si sube 10 pesos en producción sí, pero, entonces está en, subiendo en, casi 30, en, 40 sí, en la no, distribución pero final, claro aquí que hay otro parámetro, que es el parámetro de consumo que tiene que ver con el dólar, el dólar. No, pero ya dentro está eso 39 pesos. El dólar Eso tiene que ver mucho 58.25 ahora 20 en la, en la 58. banca. 58 58 20 en la banca. Ya tuvo. Ahora en la banca, pero tú ahora bajado pues a 58.50. Lo que yo quiero que me quede claro es al pueblo ¿Dónde es que está el problema que está eh, eh, provocando entonces el alza de manera específica? ¿Es en la producción, es en los insumos o es no en es el en No, mira, es evidentemente es lo, realmente la, lo, los la insumos. Cadena. La cadena, primero la cadena de distribución, la cadena del de de, precio en gran ha subido. mira El costo así. de producción anda por los 32 pesos ahora mismo. 32 pesos. 32, 32 pesos. Uh -huh. Siempre y cuando, siempre y cuando los niveles de mortalidad de producción no sobrepasen el 4 o el 5%, eso es un dato importante. Sí. Sí. Tú metes una camada de pollo de 20 mil pollos en una granja, y si tu nivel de mortalidad no sobrepasa el 4% o el 5%, eres rentable. Eh, Tus costos andan por los 3, ahora por los 32%. Si sobrepasó, sí. se metió un boro que la vacuna no se dio perfectamente. Y una, una, una mortalidad que te, te mete hasta un 20, un 30%, eh, realmente que se va a traducir en pérdida, porque tiene que salir como sea. Sí, quiera. claro. Pero es eh, el costo de los 32 y algo por ahí o sea 32, el, el asunto el, el tema es la distribución. la distribución la cadena de distribución Los diferentes distribuidores. yo tengo un spot publicitario donde era, eh, que salió en el listín diario donde se habla donde no sé si ustedes lo vieron que, que se puede pasar donde donde se, donde, donde se ve todo lo que intervienen en la cadena de distribución de pollo y ahí es que por eso que llegan a diferentes precios a, a, a, al consumidor final Yeah. Entonces, el consumidor final, lo que tiene que saber, o sea, ir y comprar donde más le acomoden. Donde más le acomoden su posibilidad, o sea, no comprar donde primero te vendan. Yeah. Eso Muy es bien. el tema. Bueno. Bien, bueno, José Luis, nosotros agradecidísimos de toda esta información porque la verdad que es interesante saber cómo se maneja el mercado de un producto que es de tanto uso. El uso cotidiano, uso corriente. ¿Para cuándo se va a sentir la, República la Dominicana. mejora es del precio? Con todo y, eso, con y todo eso sigue siendo la proteína más barata que hay. Claro Apple. que sí. Más eso, barata. Eso, más eso barata es así. Con el acuerdo del domingo, con el presidente y el gobierno garantizarle... 4 eh, millones de libras. ¿Para cuándo se va a sentir eso en el mercado? No, ya prácticamente, ya, ya eso empezó. Ya, ya ellos arrancaron. Prácticamente iba a arrancar ya incluso... Pero no para vender solamente en los... No, en lo, no en se, lo, va, lo, se van grupo, a no, se van, a vender, se, van a, se van a distribuir a través de los, de los puntos de distribución de Inepre. Ah, y no. lo mismo, según los acuerdos que se hicieron, pues yo sé que Inepre no tiene camiones refrigerados, eh, van los mismos, a la misma planta, van a, a, a facilitar eh, sus, sus, sus camiones para que lleguen con esa carne a los puntos vulnerables. Que pues va, vengan, ¿Va a afectar a los supermercados? Entonces, ¿no? No, no, no, no, no en un sentido. No, no, no Porque realmente va a llegar a lugares... Que persona que va a consumir el supermercado no va a comprar esos puntos, Esos punto de eso, eso, realmente lo sabe. Paulina está preguntando que dónde que están ubicados esos lugares donde el pollo se va a vender a 125. Mira, eh, prácticamente eso eh, siempre la prensa yo estuve leyendo sí. eh, el, a través de Inepre, ellos van a van a decir eh, los puntos, eh, deben, de, deben de publicarlo. Es lo correcto. Es lo correcto. Por ejemplo, yo estuve leyendo que en Santo Domingo hay 40 camiones que van a salir a distribuir por ejemplo no pollo, eso es eh, combinación, eh, cebolla sí. y otros productos, productos que van a, y, y dicen dónde, en cada punto donde van a, van a, van a distribuir, uh, van eso, a, a van, a qué a qué sitio van a ir eso, esos eso camiones, bien, cómo es? no, sí, claro. bien, gracias a José Luis Villar, avicultor, sí, sí, sí. especialista sí. en el tema porque tiene muchos años dedicado a sí. eso. Gracias, no ha aclarado, gracias, gracias a ustedes por invitarnos. No, gracias a ti por venir y aclararnos a nosotros y al público una serie de cosas de inquietud que uno tiene, que no conoce y no sabe por qué las cosas fluctúan: los precios, sube, baja y ahora está tan alto. O sea que gracias a por ti que por la que gentileza A la fuente de venir, exactamente. A la fuente, Bueno, señores, nosotros vámonos a la pausa y regresamos en breve. Así es que después de esta interesantísima entrevista. Sí.